¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a hablar, voy a hablar sobre las decisiones y el coaching aplicado a las decisiones. Desde la metodología del coaching trabajo con mis clientes en que, en, Mediante preguntas, acompañarlos a reflexionar, acompañarlos a tener una nueva mirada, una mirada diferente sobre la situación, sobre el problema, el obstáculo o la decisión que quiera tomar. Como referencia, vamos a poner el primero de enero. El primero de enero es el primer día del año, en 2020 ya llevamos 51 días de comenzado el año, con lo cual estamos a 314 de que finalice. Ahora, si te planteaste algún objetivo, si querés lograr algo en este 2020, si tenés eh, algo que quieras obtener durante este año o antes de fin de año, es... ¿Cuán cerca estás ahora de lograr eso que vos querés? Y si no es así, ¿cuándo vas a comenzar tu cambio? Si estás interesado en tener sesiones de coaching, podés contactarme por Facebook o WhatsApp.